dos años aquí en Boposite como consultor SEO. Eh, llevo 10, más o menos 11 años como consultor SEO. Y bueno, básicamente aquí en, en BupoSite lo que hacemos es, eh, el equipo de consultores, eh, llevar X eh, clientes cada uno y lo que hacemos día a día es, es revisar estos proyectos, eh, detectar posibles opciones de optimización y de mejora y bueno ir un poco dirigiendo la, la estrategia de tanto online como o sea, tanto on page como off page de los proyectos pues, para conseguir al final que crezcan en, en tráfico orgánico desde buscadores que mejoren las posiciones de las palabras claves relacionadas con, con su sector y al final pues, que consigan más ventas básicamente yo me levanto tomando un cafetito y, y repasándome todos los timelines de, de Twitter que me gusta mucho, es el periódico de mi periódico de cada día y pues un poco leer algún artículo si me da tiempo antes de venir a trabajar y nada, en el momento que llegamos aquí a la oficina pues tenemos nuestra hora mágica, esas dos horas y media mágicas de, de concentración, de silencio absoluto y ahí es donde dedicamos pues, eh, eh, los proyectos que, que es el trabajo que lleva más, más concentración es donde, donde empezamos cada mañana. Es muy, hemos puesto en práctica ahora un mes, ¿eh? más o menos, muy interesante. Y ahí es donde empezamos a trabajar con las revisiones de, de cada uno de los clientes que nos tocan ese día y pues, cosas que tengamos pendientes de los clientes, etc. Y después el día a día entramos pues, eh, comunicación con los clientes, eh, revisar informes, eh, atender correos, llamadas, etc. Hace dos años tuve que dar un salto importante, ¿eh? un, tomar una decisión con una empresa en la que llevaba nueve años, y bueno, pues eh, salí, empecé un, con un proyecto, una startup de, del sector música, que no funcionó muy bien, vivíamos de capital riesgo y bueno, pues la, la empresa se fue un poco al traste por la gestión que hicieron y demás. Y nada, pues eh, empecé a moverme un poquito, empecé a estudiar la opción de, de empezar como, como freelance y un poco pues combinando... Eh, otros clientes y demás y al final entonces pues, luego tiene que ir de, de WebPositer y nada, ah, dos añitos que hoy, hace dos añitos. Sobre todo es la actitud, que quiera siempre eh, estar al día de todo, que quiera aprender siempre cosas nuevas, nuevas técnicas que le guste investigar, que le guste sacar las tripas de, de, los, de los proyectos, porque al final pues, te tiene que gustar, a mí, a mí me parece súper divertido, al final yo como digo siempre son carreras, el posicionamiento son carreras, pero en lugar de llevar un coche pues llevas una web, entonces me gusta mucho esa parte, y sobre todo porque me gusta mucho pues, eh, sacar las tripillas de los proyectos, de lo que es la parte a lo mejor más técnica, eh, combinada con, con la estrategia o con el marketing, pero no sé, es el, el ir innovando todos los días es, es muy entretenido, me parece vamos, que no hay capacidad ni posibilidad de, de aburrirte en, el, en este trabajo. Si eso te gusta, adelante. Es leer, leer, leer al principio, formarte, coger los conceptos básicos y, sobre todo, lo más importante, tener un proyecto propio con el que ir experimentando, ir trabajando y demás, o tener un proyecto de algún cliente o algún amigo o un lo que sea, vale, para empezar, con lo que, pues eso, ir, ir haciendo pruebas y, y es como al final, pues eso, vas intentando cosas, como aprendes, como ves la evolución del proyecto. A día de hoy, por ejemplo, en, en lo que nos afecta a nosotros directamente, pues eh, cada día más todo lo que es inteligencia artificial y todo el trabajo que está haciendo Google en ese, en ese sentido, pues eh, está muy en boga y, y bueno, ahí hay muchas perspectivas en ese sentido para que ese algoritmo, que hasta ahora hemos llamado de Google, pero que realmente es una inteligencia artificial, al final lo que va haciendo es, es aprender, con, tanto con lo que es motores de búsqueda, como en otras aplicaciones, como el captcha, como las, el reconocimiento de imágenes, etc., es aprender y nos utiliza a nosotros para aprender y, y va por ahí el, la línea. En cuanto a otras técnicas o redes sociales o cosas así, ahí a lo mejor estoy eh, menos puesto, me gusta leer menos, me gusta más lo que, es, lo que se centra más en mi trabajo, pero no sé qué decirte, a lo mejor aparece alguna red social nueva y demás, no lo creo, Facebook está bastante consolidado y aparte está siendo, es, es muy fuerte, a día de hoy eh, como Google y, vamos, no sabría decirte fuera de lo que es el posicionamiento. Si tu objetivo personal pues es, oye, ser un, no sé, un peso específico dentro del mundo del SEO, dar ponencias y aparecer en congresos y viajar para aquí y para allá, pues estupendo. Eh, si tu objetivo personal es eh, aprender, como por ejemplo me gusta a mí poner en práctica cosas y, y hacer que, oye, pues, que tus clientes eh, evolucionen, vendan más, no sé, al final es un win-win. Eh, para mí es un éxito profesional, yo estoy muy satisfecho con mi trabajo y como fracaso pues sería más un poco no tener fuerzas para eh, una vez que has, eh, has fallado en, en algún punto o bueno, en algún proyecto o alguna cosa no tener fuerza para, para volver a, a retomarlo y buscar alguna alternativa o alguna otra posible vía para volver a, a levantar ese proyecto.